Uso de microorganismos nativos como probióticos durante la engorda de conejos. En los sistemas intensivos, regularmente se alteran los procesos fisiológicos al provocar ciertos grados de estrés y afectar la microflora intestinal, provocando problemas digestivos y presencia de algunos procesos patológicos. Los pro probióticos pueden ayudar a mejorar el valor nutritivo alimento al favorecer la digestibilidad y palatabilidad de este, favoreciendo así la salud gastrointestinal del animal. El objetivo fue determinar el efecto del uso de microorganismos nativos en el agua de bebida como probióticos durante la engorda de los conejos. Se usaron 16 conejos híbridos en dos grupos, uno testigo y un tratamiento. En el tratamiento se usó el los microorganismos nativos en una solución al 2% en el agua de bebida. Estos microorganismos se activaron con melaza durante 48 horas. Se midieron el, el consumo de alimento, el incremento de peso semanal, la conversión alimenticia. En los resultados se encontró que para ganancia de peso, Hubo diferencias significativas en los tratamientos durante la cuarta semana. Para conversión alimenticia, igualmente hubo diferencias significativas en la cuarta semana entre los tratamientos. Los microorganismos endófitos presentes en los procesos de ensilado de los alimentos mediante la fermentación ácido láctica mejoran el contenido nutricional, digestibilidad y palatabilidad de los alimentos. Además de que estas redes ecológicas microbianas representan un antagonismo microbiano con la capacidad de impedir el asentamiento de microorganismos potencialmente patógenos. Los microorganismos nativos son una alternativa como uso en la alimentación funcional, en la profilaxis de determinadas patologías y en la mejora de la condición productiva. Muchas gracias.